Andamos con un flow de barrio Pasa que siempre van a querer forrearnos Nosotros ya estamos acostumbrados Sea como sea nos paramos de manos ya. Yeah. Acostumbrados a que nos quieran cagar Acostumbrados a que soñar nunca es realidad De donde venimos hay que trabajar si no el hambre a tu mente va a tragar Veo a los perros, son todos inocentes El resto ve al mío y se planta con los dientes Con un rap que pega como agua ardiente Y una letra tan real que hasta el muerto la siente Andamos por la noche con un rap de calle Ya no queda nada, solo un pobre y mucha hambre La gente del pasado ya no le importa a nadie La gente del futuro puede ser que me la mame Llegamos a una joda y empezamos a escabiar Las pibas con el tiempo empezaron a llegar La joda se prestó, nos pusimos a Terminamos en la pieza, no hay nada que aclarar Esa mina es linda, me quiere enloquecer Ansioso todo el día, hasta el anochecer Salimos con los pibes, la pasamos de 10 Cuando llego a casa, quiero volverla a ver Vamos por la calle, vemos todos los complejos La gente de la nube está tirada en el suelo Las personas tontas Confían en su reflejo, más droga que comida para no ver los defectos Somos lobos enjaulados que se quieren liberar Soñamos con la casa y con poder cenar Cansados de caretas que nos quieren traicionar Cansados de políticos que nos quieren robar El de arriba es gato, los de abajo son su arena Las personas que critican están en la miseria Al final del día estamos todos en la mierda Cuando todo eso explote llegará la noche buena Cuando cae la noche los problemas olvidamos Y pasa que oscurece y todo nos transforma de muchos problemas, estamos rodeados Pero del quilombo salimos como hermanos Vamos todos semana, estamos todos locos Salimos en una llena en busca de una fiesta La gente en la calle los confunde con un lobo Que busca a su loba y que su vida se resuelta Cuando esto termine quiero tirarme en el paso. Hablar con los amigos, reflexionar un rato Pasa que hoy en día somos todos como hermanos Si tocan a uno entre todos, todos los matamos cansados de caretas, cosados de la mierda Queremos una joda y que todo se resuelva Mermo un ferné y espero con paciencia Parece que nos falta mucho para que amanezca Es aquello que nos levanta la mañana Aunque esa paz, que es la democracia Será que no hay respuesta ante la falacia Lado si el paso luego de la magia